Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas y a todos al tramo 314. Hola, buenas tardes, tardes. Les damos la bienvenida al tramo 214, Alfabetización en Experiencias Comunitarias. Es el tramo en el cual vamos a presentar los cuadernos, palabras para nombrar y palabras para festejar de la colección comunitaria de la Dirección de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria. Estamos este, muy contentas de inaugurar este año de tramos de formación desde la Dirección de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria con el Infod, con el Instituto Nacional de Formación Docente, a quienes les agradecemos siempre el espacio, este, la paciencia y toda la ayuda que nos brindan para que estos tramos sean lo más formativos posibles para ustedes. Queremos agradecerles en primer lugar a las y los inscriptos, que ya suman más de 4.000, este, especialmente a nuestros principales destinatarios, que son las educadoras y los educadores comunitarios. Este, les contamos para quienes se suman que mmm, la Dirección de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria, cuya directora es Natalia Peluso, tiene como propósito gestionar políticas destinadas a la inclusión y al fortalecimiento de experiencias comunitarias y cooperativas, educativas, deportivas, culturales y artísticas, que enriquezcan las trayectorias educativas de niñas, niños, personas jóvenes y adultas. Eh, así que en ese sentido, una de nuestras líneas de acción es el programa de fortalecimiento de las experiencias educativas, comunitarias, cooperativas y de gestión social, y sobre ese programa eh, se insertan eh, los tramos formativos que vamos a dar en el INFO de este año, que por suerte son muchos, y de diversos temas, y la colección comunitaria, que es una colección de distintos cuadernos. Arrancamos el año pasado con acompañado la Alfabetización, y ya están subidos a la página, después les pasamos este, el link, y también los van a encontrar en nuestra aula del tramo, todos los materiales que ya tenemos publicados. Eh, en esta instancia vamos a presentar los materiales que les comentaba, son tres que estuvimos elaborando en un equipo de trabajo del cual estamos muy orgullosos e integrado por distintas compañeras de la dirección, junto con especialistas y educadoras comunitarias. Vamos a ir compartiendo a lo largo de estas tres jornadas con, con todo el equipo que fue armando estos cuadernos. Hoy nos acompañan Tatiana, Julia y Diego. Los presento brevemente. Diego Chichisola es orgullosamente maestro de Escuela Pública y Educador Popular, especialista en alfabetización inicial y acompaña desde hace muchos años organizaciones sociales y tiene diversos textos publicados en el área de alfabetización, entre los que se cuentan los de nuestra com, eh, colección comunitaria. Tatiana Israelov es licenciada en Sociología y profesora a nivel primario, especialista en alfabetización. Trabajó como maestra de nivel primario y actualmente forma parte del equipo del área de Lengua, Prácticas del Lenguaje, de la Dirección Nacional de Nivel Primario, a quien también agradecemos este, su participación. Y María Julia Abaso es maestra de nivel primario, y en este momento es directora de una escuela primaria de los Puras Villeros en La Matanza. Trabaja también en formación docente, y ahí ya nos va a contar algunas de sus experiencias en torno a estos materiales. Por último, pasar en limpio, que son tres jornadas, este tramo, hoy viernes 17, el jueves 23, y el viernes 31 de marzo, siempre a las 18 horas, las jornadas quedan grabadas y disponibles en el YouTube de, del InfoD y también en el aula virtual. La inscripción a este tramo continúa abierta hasta el 30 de marzo, vamos a pasar también el link de inscripción en el chat, y vamos a compartir un minuto para quienes, este es el primer tramo que realizan, el, el aula virtual para que vean qué van a encontrar allí. Eh, perdón. Van a encontrar los diversos materiales, van a encontrar eh, estas, este, estos encuentros grabados, Va a haber un foro que no es obligatorio, pero está abierto, ya está abierto de dudas y consultas para, para quienes también ven estas clases a, a posterior. Eh, y van a encontrar muchos todos los recursos que se nombren en las jornadas. Eh, y por último, al finalizar la tercera jornada, van a encontrar un cuestionario que se responde y a partir de ese cuestionario van a poder descargar su certificado de participación. Bien. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, tienen el aula abierta, el foro, tenemos el chat de YouTube para quienes están hoy en vivo, eh, y bueno, nos vamos leyendo, bienvenidos a este tramo, y espero eh, lo puedan aprovechar. Les dejo la palabra ya a Diego si quiere... Y ahí sí, si, si logro compartir el aula, ahí está. La muestro un minuto. Esta va a ser el aula para quienes se inscriban. Van a encontrar acá, si hacen clic en las clases, justamente las cosas que mencionábamos. Eh, las jornadas. El foro de consultas, que ya está abierto. Los materiales de consulta. Y aquí están todos los que fuimos nombrando y van a ir nombrando hoy este, las compañeras y, y el compañero. Cualquier duda, estamos ahí, a disposición también en el chat hoy. Muchas gracias. Bueno, muy buenas eh, tardes a todos, todos. Qué lindo leer en el chat. Saludos desde Misiones, desde la Quiaca, desde el Gran Buenos Aires, desde Santa Cruz, desde Tucumán, desde el Chaco. Eh, queriendo encontrarnos, queriendo poder reflexionar sobre cómo acompañar a nuestros pibes, pibas, gurises, changuitos, este, a que puedan avanzar en su proceso de alfabetización, en esta aventura de leer y escribir, que estemos preocupados por ver cómo. Los abrazamos fuerte y, y, y los acompañamos a avanzar en este mundo de las letras. Eh, mi nombre es Diego chichizola y le dejo la palabra a Tatiana y a Julia para que se presenten. Bueno, buenas tardes también a todos, a todas. La misma emoción de ver un montón de, de saludos de distintos lugares de nuestro país y de, y de poder... Eh, esto, acompañar a tantas eh, organizaciones que, que día a día trabajan porque nuestros niños, niñas, pibes, pibas, eh, sigan aprendiendo y puedan apropiarse de, de la palabra, ¿no? Nada menor, <ríe> trabajo nada menor. Hola, buenas, yo soy María Julia Basó. Y bueno, lo mismo, una felicidad de nuevo volver a encontrarnos, ya habíamos tenido encuentros similares, así que, bueno, en esta oportunidad que vamos a presentar estos dos cuernillitos, que, que están más que nada pensadas para los niños y niñas que están en nuestros centros educativos, así que bueno, ahí estamos. Bueno, este, arrancamos entonces, ¿les parece? Eh, en este tramo... De formación vamos a presentar dos materiales, en realidad tres, pero presentar los materiales es casi una excusa para ponernos a reflexionar sobre cómo acompañamos a los pibes en esto de la alfabetización. Eh, cuando digo pibes, digo no solamente niños, niñas de 5, 6, 7 años, sino que muchas veces a nuestros espacios comunitarios eh, asisten esos pibes grandes que todavía no completaron su alfabetización grandes, 10, 11, 12, el grande es, te la debo, ¿no? Y muchas veces eh, asisten jóvenes y adultos también que necesitan terminar su proceso de alfabetización. Entonces, presentar los materiales que nos enorgullecen, palabras para nombrar y palabras para festejar. Eh, que pudimos escribir con este equipo, más Julia Parodi, que no está hoy, pero nos va a acompañar en, la tercera, en el tercer encuentro. Eh, presentar estos materiales es solo un, un, una excusa para discutir un poquitito de qué es esto de alfabetizar, si cualquier manera da lo mismo, si cualquier manera de alfabetizar es coherente con esos postulados de educación popular, que seguramente llevamos adelante todos en nuestros espacios, Presentar estos materiales entonces es brindar una herramienta concreta para que ustedes puedan acompañar a esos pibes, pibas, eh, pero también sobre todo discutir el cómo, discutir si todo da lo mismo, discutir posicionamientos pedagógicos que van de la mano de posicionamientos políticos y por qué no, didácticos. Eh, así que bueno, insisto, es un orgullo para nosotros presentar estos materiales. Laura, vos podés compartir los links para descargarlos. Si bien se pueden descargar desde la plataforma, los vamos a poner acá en el chat para, para que yo ustedes se los vayan apropiando, porque son para ustedes. Eh, decía, vamos a presentar estos dos materiales, pero en realidad es una trampa. Son tres los materiales. Estos dos están con actividades, con propuestas directa para trabajar con los pibes, pibas, jóvenes, adolescentes. Pero hay un tercero, que es de orientaciones didácticas, que es para ustedes, que es para acompañar la implementación de estos dos. En síntesis, presentamos estos dos, palabras para festejar y palabras para nombrar, que esos son destinados directamente este, para los chicos, chicas. Pero también presentamos palabras para alfabetizar, que son orientaciones para la implementación de esto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahí Laura está compartiendo en el chat, entonces, este, sí. los, los links para descargarlo, que insistimos, están en la plataforma igual. Sí, sí allí compartí, en el aula está todo, y palabras para alfabetizar. el tercer material que menciona Diego va a estar en formato digital, y va a estar también para, para el final de nuestro tramo disponible en la página de la dirección. Mientras tanto lo encuentran en el aula y los inscriptores. Empezamos entonces. ¿Les parece? Bien. Primero una hoja de ruta de estos tres encuentros. En este primer encuentro vamos a hacer una presentación general del tramo, es lo que estamos haciendo hasta ahora, pero vamos a poner mucho foco en recorrer, en pasear, en analizar el palabras para alfabetizar, las orientaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entendiendo la lógica de construcción de, la, de los cuadernillos es que le vamos a poder sacar más jugo. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en las orientaciones, palabras para alfabetizar. En el segundo encuentro, que es el jueves que viene, no viernes porque es 24, este, el segundo encuentro, que es el jueves 23 a las 18, ahí vamos a poner más foco y vamos a recorrer y sacarle jugo a uno de los dos, palabras para nombrar. Ahí nos va a acompañar de vuelta este, María Julia Basó. Y en el tercer encuentro, vamos a poner más el foco en el otro material, en palabras para festejar. Ahí nos va a estar acompañando la otra compañera, Julia Parole. Sí. Entonces, así nos vamos a organizar. Hoy nos vamos a concentrar en palabras para alfabetizar, que son las orientaciones el segundo encuentro nos vamos a meter más con palabras para nombrar, y el tercer encuentro nos vamos a meter más con palabras para festejar. ¿Sí? Ese es el caminito que les proponemos. Recordamos que, para quienes no estén viendo en vivo, eh, en este momento que la plataforma queda esta grabación, Quien, lo digo para los que no están viéndolo, estaría buenísimo que este primer encuentro lo puedan ver antes del jueves que viene. ¿sí? Porque hoy vamos a discutir un poco el... ¿Por qué se construyeron así los materiales? ¿Qué decisiones didácticas tomamos? Para empezar, vamos a decir eh, un pequeño párrafo que está en palabras para alfabetizar las orientaciones, que empieza así, y está dedicado a ustedes. Hace tiempo, las experiencias educativas comunitarias percibieron la necesidad de acompañar a niñas y niños a veces también adolescentes, jóvenes y personas adultas en su proceso de alfabetización. Se llevan adelante apoyos escolares, espacios de lectura, y hasta se arman grupos específicamente para tal fin. Resulta emocionante el esfuerzo que hacen con gran compromiso y abrazos a granel. Ustedes saben que sin abrazo no hay proceso de alfabetización posible. Sin ternura, no hay proceso pedagógico posible. Y ese pibe que de alguna manera sabe que no sabe, necesita un abrazo gigante. Ahora sí, sin abrazos, no alfabetizamos. Pero solo con abrazos tampoco. Hay que discutir cómo vamos a alfabetizar. Los cuadernos palabras para nombrar y palabras para festejar pertenecientes a la colección Educación Comunitaria de la Dirección de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria del Ministerio de Educación de la Nación, lejos de plantarse como una única propuesta posible, buscan anclarse en la educación popular y en sus prácticas reales y concretas, a partir de un enfoque didáctico basado en las prácticas sociales de la lectura y la escritura. Ahí no puedo pasar pantalla. Voy a dejar de, un segundo de compartir. ¿Tati? ¿Julia? Eh, ¿Qué es? No? <risa> Vamos bien, ¿o no? Vamos bien, solo dejé porque se me trabó ahí la computadora, pero ahí vuelvo a compartir, ¿sí? Ah, Sale, no hay problema. Por ahí sí, ah, agregar esto ¿no? que, que dice este, este último eh, párrafo que leíste en relación a. No, es, eh, no se trata de una única propuesta posible, sino que eh, digo, el espíritu que nos, que nos guió al, al, al elaborar los materiales y todas las discusiones que fuimos teniendo también tenía que ver con que les sirva de insumo para. Apropiarse de estos materiales y, y producir también los propios, digo, teniendo como, como en, en la cabeza ¿no? todas estas eh, cuestiones que hoy vamos a discutir sobre los fundamentos que las de, de, de, de alguna manera eh, que, que guían ¿no? a estas a dos propuestas de las palabras para nombrar y las palabras para, para festejar. Pero que estos son una invitación a que, a que estos se puedan multiplicar en otras producciones también. Bien, gracias Tati. Seguimos. Nos proponemos reflexionar entonces sobre cómo acompañar el proceso de alfabetización de niñas y niños con las mismas premisas y postulados político pedagógicos con que los espacios comunitarios, ustedes, encaran el resto de las propuestas que realizan a diario con un compromiso de amor con nuestro pueblo y moviendo, movidos por vientos de justicia que gritan, y fuerte, que leer y escribir deben ser como el pan, de todos, todas, y para todos y todas. En eso andamos. Y ahora sí, entonces, nos metemos a conocer los materiales. Palabras para nombrar, palabras para festejar con los autores que ya los mencionamos antes, y contarles que los cuadernos o cuadernillos giran en torno a ejes contextualizados de la vida cotidiana de una experiencia comunitaria similar a todas las que día a día sueñan, luchan y abrazan. ¿Cómo es esto? Sí, las propuestas de lectura y escritura tienen que ver con un montón de situaciones diarias y cotidianas de un centro comunitario. Están contextualizadas ahí. Se trata de una propuesta de cuadernos que recupera algunas de las actividades que suelen llevar adelante las miles de experiencias comunitarias presentes en todo el territorio nacional. Y desde allí, se lee y se escribe. Concretamente, ¿el cuaderno en qué se diferencian? ¿El cuaderno palabras para nombrar? Recorre el trabajo con el nombre propio de los, las integrantes del grupo y del espacio comunitario. Aborda la construcción grupal, un aspecto imprescindible para que se animen a escribir lo mejor que puedan y pongan en juego sus ideas sobre lo que, lo que la escritura representa. También se tematiza la propia historia, tanto personal como la del centro comunitario. En todos los casos se trata de propuestas que promueven prácticas de lectura, escritura y oralidad. Voy a adelantarles para ahí, se entienda mejor. En palabras para nombrar, se trabaja con el grupo, con el nombre de los pibes y pibas del grupo, con el nombre del centro comunitario, con se escribe la historia del centro comunitario, se hacen entrevistas a los referentes del centro comunitario para conocer la historia, se escribe esa historia del centro comunitario. Se cantan canciones propias de un centro comunitario. En cambio, palabras para festejar propone en ese mismo centro comunitario, que es un centro comunitario ficticio, un centro comunitario, que está mal decir que inventamos, porque en realidad replica lo que ustedes hacen todos los días, simplemente que pusimos el centro comunitario Infancias Dignas y Alegres, este, como, como un centro comunitario, y todo lo que va ocurriendo en este centro Infancias Dignas y Alegres, son propuestas de lectura y escritura. Se lee el nombre propio, el nombre de los compañeros, el nombre del centro. Se buscan palabras seguras en el barrio, porque los pibes caminan por el barrio. Y saben que ahí es la verdulería, o que ahí es la panadería. Otro problema, o la heladería, otro problema es saber, por ejemplo, cuál de todos, esos es el helado que a mí me gusta. Entonces, una de las propuestas tiene que ver con eso. En cambio, palabras para festejar, el otro cuadernillo organiza un festejo cualquiera de los festejos hermosos que realizan ustedes día a día, en donde se lee y se escribe un montón. Digo, se hace la lista de lo que se va a comer en el festejo, se hace la lista de los juegos del festejo, se organizan las canciones que se van a hacer, el, digo, ¿cuál es la propuesta que vamos a hacer? La propuesta es que de alguna manera, a la par que los chicos van completando los cuadernos, ustedes ustedes puedan replicar la misma actividad, pero en su centro comunitario. Por ejemplo, digo, si se canta una canción que es tradicional en el, en el cuadernillo, ¿no? Una canción que es tradicional en este centro comunitario ficticio, Infancias Dignas y Alegres, pues también hagan la... Y de ahí se hacen 50 actividades, ¿eh? Leen la canción, cantan la canción, escriben la canción, ponen partes que le falta, inventan una parte. No, todo eso mismo lo puedan hacer ustedes. Digo, como que intentamos... Que los cuadernillos sean unida y vuelta de lectura y escritura de lo mismo que hacen todos los días, o lo digo en otras palabras que a eso que ustedes en las experiencias comunitarias hacen todos los días podamos ponerle propuestas de leer y escribir, porque saben que la única manera de aprender a leer es leyendo y la única manera de aprender a escribir es escribiendo Julia, ¿tati? Ahí pensaba un poco, yo, como decía en la presentación, eh, se me ve, ¿no? Porque yo no me estoy viendo. Sí, sí. Eh, ves, digo, Diego, si querés decía, poner en modo power. presentación el Power, si ya Es que se, es que se me trababa, power. por eso. No sí, sé. por eso. No Bien. Ahí va, perdón. Ahí está. No, como decía un poco en la, en la Pequeña presentación, yo soy Vire en una escuela de la Matanza eh, en los, los monobloques de Tablada, que pertenece a la Escuela Villeros, y también estoy participando en un hogar convivencial de niños que se llama Guarniñito Jesús, en el que, bueno, al haber tenido participación en el hacer estos guarnillos, fui probando algunas de las cosas que íbamos pensando para que se repliquen en otros centros. Y a su vez, esto que decía Diego, de hacer, como probar el mismo formato en actividades similares. Por ejemplo, palabras para nombrar, como decían recién, trabaja bastante con el eh, nombre propio. ¿no? Entonces nosotros, trabajamos en los nombres propios de esos niños de infancias de Ignacia Alegres, que es el centro comunitario que inventamos, entre comillas. ¿no? y Entonces trabajamos mucho con los nombres de los niños que están en el hogar Niñito Jesús. Y la verdad que fue re interesante, porque salieron cosas que incluso no habíamos pensado, por ejemplo, me anoté como para compartirles, que hay un nene que se llama Ian, hay un nene que se llama Tiziano y hay un nene que se llama Luciano. Entonces, Ian está en esos tres nombres, ¿no? Y al haber pensado antes en María Rosa, María Luján, Camilo, Camila, Fernando, Fernanda, que son, es lo que nos propone el cuadernillo, pudieron pensar en sus nombres desde otro lado algo que dicen y comparten todo el tiempo, pero pudieron pensar a sus nombres desde cómo están escritos del el sistema de escritura, y encontrar el nombre de él en el nombre de otros de sus dos compañeros. ¿no? Después en relación a la canción, nosotros presentamos como una canción de presentación de, del Centro Comunitario Infancias Dignas y Alegres, también en el de Palabras para festejar, se presenta una canción, después lo vamos a trabajar más, pero pensado en, leer cosas que ya sabemos que dicen, ¿no? como simplificar el contenido para poder centrarnos en el sistema de escritura, y eh, nosotros antes de comer muchas veces dicen una oración, que es eh, Niñito Jesús que naciste en Belén, bendice esta comida y a nosotros también, Esa, eso que repetimos todos los días lo empezamos a pensar escrito, a leerlo, y eso también trajo un laburo re interesante con los chicos, de poder ver dónde dice Jesús, dónde dice Niñito, qué palabras son parecidas, qué palabras son diferentes, eh, y lo mismo con los cumpleaños, que también nos propone palabras para, para nombrar, pusimos una cartelera con todos los cumpleaños, y eso se transformó en palabras seguras, entonces esta idea de las propuestas que están en el cuadernillo poder, eh, como tomar el formato, digamos, y replicarlas en situaciones de nuestros distintos centros. Esa era más o menos la idea que quería compartir. Qué interesante, parte, Julia? Qué interesante Julia, porque digo, vos lo que estás diciendo es que en realidad a esas situaciones, actividades, que en realidad hacían todos los días, se le agregó situaciones donde leer y escribir. Digo, la canción la cantaban todos los días, qué distinto es poder leerla qué distinto es poder escribir una, un párrafo nuevo, una estrofa nueva. Digo, el nombre de lo, a, a los chicos, Ian, eh, Julián, Ian y demás, todos los días se nombran, el problema es verlo escrito, y qué parte tienen igual, y qué parte tienen distinta. Digo, me quedo con esta idea, que una es... Una cosita más que quería decir, que esta idea de, primero que el cuadernillo, sí, bueno, los que les llegó, lo tendrán, y los que no les llegó, quizás les llega, y si no se imprime, digo, esta idea de, de tener ese material para cada uno es muy fuerte, lo más probable es que no salga al principio, ¿no? Yo quería aclarar eso, que siempre lo, lo, lo aclaramos, porque bueno, son un montón, hacen lío, hay que ver con quién me siento, con quién no, pero esta idea de una sistematicidad que da ese cuadernillo también aprovecharla, ¿no? Que no esperen que, bueno, que salga bien de entrada, que el primer día ya Juancito se le ocurre decir, ay, ya, ¡Ah! no, no, no va a pasar. Lo más probable es que entre en un modo de trabajar que propone el cuadernillo y con el correr del tiempo pueda salir eso, ¿no? Como también para no, para no frustrarnos, porque eh, también nos pasa eso muchas veces. Sí, no son propuestas las de, las de los dos cuadernos, ¿no? Que, que digo, no es un cuadernillo que se termine en poquito tiempo sino que invita Ajá. justamente a detenernos en algunas de las situaciones que, que se proponen para hacer, para, para, para los chicos y las chicas, y, y, y poder invitarlos a pensar sobre eso que están escribiendo o que están leyendo. Van a ver que hay muchas situaciones donde se invita con un icono a la reflexión sobre la lectura, a la reflexión sobre la escritura, ¿no? que nosotros llamamos reflexión sobre el lenguaje, bueno, eh, digo, hay mucho de, de sentarse... Oh, a pensar sobre lo, sobre lo que se escribe y sobre lo que se lee. Y eso demanda tiempo, eh, tiempo y, y, digo, y, y armado de esa situación que se va a ir construyendo, que no es que, como dice Julia, no es que de buenas a primeras las chicas y los chicos van a decir, ah, mi nombre empieza como el de, no, justamente es con la práctica de llevar a cabo situaciones... Eh, de este estilo que los chicos y las chicas van entrando en este modo de pensar la escritura y la lectura, y enfrentándose a problemas. ¿no? Todo el tiempo van a ver que en los cuadernillos hay problemas de escritura y problemas de lectura, problemas que se resuelven con la lectura y con la escritura también. Eh, los invitamos un poco a eso. Y, y, y, digo, y el gran desafío de llevar a cabo esto esto que, que proponemos en, en los cuadernillos y como decían Diego y Julia, de poder pensar, bueno, esto que transcurre en un, en un centro comunitario ficticio que inventamos para elaborar los, las propuestas, poder replicarlo en los espacios eh, digo esto no el trabajo con los nombres propios de los chicos y las chicas concretos que habitan esos espacios con el nombre del centro los festejos el, el poder encarar un festejo de ya sea de un aniversario de un cumpleaños ¿no? y, y todos los, todas las prácticas de lectura y escritura que se ponen en juego cuando eh, nos encargamos de organizar algunas cuestiones o de pensar sobre la historia del centro de ar armar eh, una hora de títeres para compartir en un festejo, ¿no? Sí, por eso digo, me parece interesantísima esta idea eh, que venimos compartiendo con Julia, con, con Tatiana, y como fueron pensados los materiales este, con todo el equipo, que no estamos diciendo que hagan cosas distintas a las que hacen todos los días. Estamos diciendo que a eso que hacemos todos los días, que cantamos, que jugamos, que, que hacemos la comida, le pongamos lectura y escritura. Por eso, Decimos que no cualquier manera de alfabetizar para nosotros da lo mismo. Nada da lo mismo en las organizaciones, ¿verdad? No nos da lo mismo si los pibes ríen o no ríen, si lloran o no lloran, si van a la escuela o la abandonan, decía un gran educador, Alberto. Digo, y no nos da lo mismo cualquier manera de, de alfabetizar. Eh, nos paramos en las prácticas sociales de la lectura y la escritura. ¿Qué es una práctica social? Bueno, aprendemos a leer y escribir, avanzamos en la lectura y la escritura con situaciones de la vida cotidiana. Por eso elegimos trabajar con un centro comunitario, con, con, in, inventar entre comillas un centro comunitario ficticio y poner un montón de actividades que no las inventamos, que son las que hacen ustedes todo el tiempo, las que hacemos los que participamos en organizaciones sociales. ¿Sí? Este, desde ahí nos paramos. Este enfoque didáctico, que está centrado en las prácticas sociales de la lectura y la escritura, porque pasa en la vida, lo leemos y lo, escrib y lo escribimos, este enfoque didáctico supone una mirada del otro, de los pibes, pibas, adolescentes, adultos, muy anclada en la educación popular. ¿Qué significa muy anclada en la educación popular? Bueno... En ninguna experiencia de educación popular hagamos lo que hagamos, taller de murga, taller de cocina, eh, de, de teatro, de lo que hagamos, en ningún lado dejamos a los pibes solos. Acá tampoco. Acá el educador está fuertemente encima y abrazando e interviniendo. Hay que aprender a intervenir. En este material que presentamos el año pasado acompañar la alfabetización, un compromiso colectivo, ese material es como más teórico que los que presentamos este año. En ese material, por ejemplo, tienen un montón de herramientas y estrategias para intervenir cuando un pibe lee, cuando un pibe escribe. Por eso, estos materiales, para quien quiera profundizar, van muy de la mano de este que presentamos el año pasado. Todos están poniéndolo Laura en el chat, y todos están en la plataforma. sí ¿Por qué decimos ancla de la educación popular? Porque no dejamos a los pibes solos. Porque la educación popular, sea un taller de murga, cocina, teatro, o, o de lo que sea, este, creemos fuertemente que el pibe puede, y que lo vamos a acompañar. Porque desde la educación popular creemos fuertemente que la condición social no delimita las posibilidades de avanzar, al contrario, digo... No pibes, no por venir de barrios vulnerables, no pueden leer y escribir. Eso es una locura. Y no estamos de acuerdo. Por eso digo, buscamos una manera de alfabetizar que sea coherente con la educación, con esos postulados de educación popular. Desde la educación popular, siempre nos paramos desde las certezas de nuestro pueblo, desde lo que logró construir. Acá también, los pibes tienen ideas sobre cómo se escribe, Tratamos de buscarlas, tratamos de entenderlas, nos paramos en lo que sabe, no nos paramos en lo que no sabe, no nos paramos en que se come letras, nos paramos en lo que logró escribir para intervenir y acompañarla. Por eso es muy parecido a cualquier otra cosa que hacemos en nuestras en organizaciones. Por eso cualquier manera de alfabetizar no nos da lo mismo. Por ejemplo, hablamos de práctica social. Yo en ningún lado del barrio donde yo comparto la vida con los pibes y pibas veo por la calle la palabra mu, la p, la s, no. Yo veo carteles que dicen panadería, Leo, veo, veo afiches, veo frases. Con eso aprendemos a leer y escribir, porque son textos de verdad. Entonces, todo el tiempo vamos a estar referenciándonos en este material que presentamos para esta misma fecha, también en tres encuentros, pero el año pasado. ¿Sí? Bien, algunas consideraciones importantes. Los cuadernos trabajan con propuestas de lectura y escritura ancladas en la vida de un centro comunitario ficticio llamado Infancias Dignas y Alegres. Bien, ya lo dijimos. A medida que trabajan las propuestas de los cuadernos, los invitamos a replicarlas en sus espacios. Los cuadernos te plantean el trabajo con una canción, puedes hacerlo con la canción que cantan todos los días también. Los cuadernos plantean el trabajo con los nombres de los compañeros del grupo, puedes hacerlo con los nombres de los compañeros del grupo del espacio. Creemos que, que de esta manera el cuaderno, cuadernillo, tiene una práctica social. Tiene una, anclado en una realidad. Así que, importante esto, no se trata de pasar página y llenar página, página y página del cuadernillo. Que nos lleve el tiempo que nos lleve. Pero cada propuesta que presentan los cuadernillos, tratemos de, de hacerla, pero con nuestras situaciones, con nuestros pibes. Algo importante, es indistinto arrancar por palabras para nombrar o por palabras para festejar. Son distintos con distintas propuestas de la misma vida, del mismo centro comunitario. Así que, en ese sentido, da lo mismo empezar por uno o por otro. Es más, hacer algunas propuestas de uno y algunas propuestas de otro. Y otra cosa importante es que no están organizados por edad ni de forma consecutiva. No es que los chicos más chicos tengan que este, usar primero este y cuando crecen el otro. No, tampoco. ¿Ok? Y tampoco, agrego algo, ¿no? Y tampoco es tan, eh, digo, en esto de no es ni uno para los más chicos ni otro para los más grandes, sino que justamente fue un gran desafío pensar cómo armar materiales que nos puedan eh, servir para pibes y pibas de distintas edades que conviven en, esas, en esos espacios y que están... Eh, eh, tratando de, de entender qué es esto de leer y escribir en estos espacios, con, esto, con, con distintas edades, eh, ahí en el chat alguien comentaba, bueno, ten, en, en mis espacios tengo chicos de 13, 14 años que, que todavía no escriben ni lenio están pensados para que abarquen edades diferentes, y no están eh, pensados para que eh, con, con o sea, los desafíos de lectura y de escritura que, que se a los que se van a enfrentar en los, en los dos cuadernillos, son similares. Digo, en el sentido de esto de no hace falta empezar por uno o empezar por otro. Van a ver que hay algunos que tienen desafíos muy parecidos, y bueno, esto que decía Diego, ¿no? también eh, poder explorar esos materiales y decir, ah, bueno, voy a agarrar de este cuadernillo esta parte y después voy a ir al otro y voy a agarrar esta otra parte. Eso también es más que, más que posible. Bien. Algo importante, no hay recetas para que un pibe aprenda a leer y escribir. Los materiales tampoco son. No es que van a terminar los dos cuadernillos y van a estar alfabetizados. Pero van a avanzar un montón, y ¿eh? no tenemos ninguna duda. Sobre todo si ustedes van replicando las propuestas con propuestas nuevas de su centro. Los pibes avanzan en la alfabetización solo si tienen situaciones, propuestas cotidianas, diarias, en donde se lee y se escribe. La única manera de aprender a leer es leyendo y de escribir, escribiendo. Y los materiales, los cuadernos, son solamente una herramienta. Decíamos que el posicionamiento didáctico, desde donde está parado el enfoque, es un enfoque que, por ejemplo, para contarles, lo dijimos en el, los tramos del año pasado, en la plataforma están los tres videos del año pasado, esto no lo dijimos, porque si alguno quiere chusmearlo, ¿sí? Este... Importante esto, Digo, nosotros decíamos que se aprende a leer leyendo, a escribir, escribiendo, y reflexionando sobre lo escrito. Para nosotros no se avanza en la escritura desde lo oral. A ver, por ejemplo, en este material, el año pasado, Acompañar la alfabetización, un compromiso colectivo, donde les contaba que hay bastantes estrategias para poder intervenir, para que ustedes lo chusmeen, pero hay una que deslinda agua, que es nosotros no avanzamos desde lo oral. No es que los pibes, pibas, jóvenes, adultos, porque resalto lo que dice María Isabel en el chat, Qué interesante saber que estas propuestas también son para pibes más grandes, no para niños solamente. En más, cuando nos pusimos en la cabeza un pibe para escribir este, pensamos en pibes más grandes, no pibes chiquitos. En esos pibes grandes que no leen y escriben. Grandes, como decíamos antes, 11, 10, 12. Pero también sirve para adolescentes, jóvenes y adultos. Vuelvo. En este material del año pasado, en donde hay estrategias para intervenir, para ayudar, para acompañar, decíamos que los chicos no avanzan desde el oral. No es que vos les vas a decir, man, man manzana, ¿no? y, y que entonces el chico va a decir, ah, la M, la A y la N. La verdad que no. La verdad que no, que el chico va a escribir como pueda pero sobre todo va a avanzar si reflexiones de las escrituras, es decir, por ejemplo, si tiene que escribir manzana, le vamos a decir, fíjate el cartel de Mariano, porque una parte de Mariano te sirve para manzana? Pero va a reflexionar sobre escrituras, porque si no pensamos que, no, que la alfabetización es un problema auditivo, porque le decimos, más Escucha bien, ¿eh? Escucha bien, o sea que no leen y escriben porque tienen problemas de sordera. Manzana, bueno, nuestro posicionamiento didáctico no parte de ahí, nuestro posicionamiento didáctico parte de que se aprende a escribir reflexionando sobre escrituras, no desde el oral. Por eso necesitamos en nuestro espacio que esté colgado el menú. No para cumplir solamente con una regla que el menú tiene que estar colgado. Para que los pibes lean. Y cuando quiera escribir, por ejemplo, guitarra, le vas a decir, fíjate que el martes comimos guiso. Hay una parte de guiso que te sirve para guitarra. Por eso necesitamos lo que llamamos fuentes seguras de información. Fuentes escritas. Por eso necesitamos los nombres de los compañeros, los días de la semana, el menú, la canción porque se aprende a leer y escribir reflexionando sobre lo escrito. No desde el oral. Te vas a pasar hasta octubre de 2025 diciéndole y el pibe te va a ir poniendo las que le parece que van. Bien, entonces no cualquier manera de alfabetizar da lo mismo. Seguimos. Nos metemos ahora sí. En el cuadernillo, palabra para alfabetizar. Miren, dijimos, palabras para nombrar y palabras para festejar son actividades para los pibes. Pero palabras para alfabetizar son orientaciones didácticas para ustedes, para sacarle más jugo a los cuadernillos. Por ahí queremos compartir con Tati y con Julia qué decisiones tomamos para construir este material, ¿no? No en vano nos juntamos algunos especialistas en alfabetización y educadores populares para, que lo iban probando para pensarlo. ¿No, chicas? Sí, fuimos, fuimos eh, tejiendo juntos, juntas, eh, cómo armar un cuadernillo que o dos cuadernillos, o tres, que efectivamente eh, contemplaran ¿no? la, la, la vida y las experiencias cotidianas de los centros, y se eh, unieran fuertemente, como decía Diego, a este enfoque de enseñanza que tenemos, donde las prácticas de lectura y de escritura son las que eh, guían ¿no? todo, lo, todo lo que tiene, el, el modo de pensar qué, qué enseñamos y qué aprenden las chicas y los chicos cuando enseñamos de esta manera cuando alfabetizamos de esta manera, ¿no? ¿Qué, está, ¿Qué estamos enseñando? Bueno, estamos enseñando que la lectura y la escritura efectivamente son prácticas. Son, eh, usamos la lectura y la escritura, no, de, no por pensarlo desde lo útil, sino por pensarlo desde, que, eh, nos, desde cómo la llevamos a cabo día a día y cómo son eh, una gran herramienta ¿no? para, desenvolvernos, para desenvolvernos y transformar el mundo. Eh, Efectivamente. Eh, y, y bueno, y, y detrás de eso, digo, estos fundamentos didácticos, nosotros nos, nos propusimos pensar, bueno, hacemos estos cuadernillos, hacemos, hacemos estas propuestas, y también necesitamos ponerle un poquito de palabra a cómo, a cómo acompañar esto, a cómo educadoras y educadores pueden tener eh, pistas, no que este es el, poco palabras para alfabetizar, son... Eh, guiños para, para todos, todas y todos ustedes para que puedan llevarlo y decir ah, es por acá, tengo que intervenir por acá le tengo que proponer tal y tal pregunta porque entonces lo va a disparar a tal lado eh, un poco eh, darles algunos, algunas ideas sobre cómo acompañar el, el uso de estos otros dos cuadernos está silenciado, bien Gracias. Y, y fundamentalmente porque a medida que pensábamos propuestas la íbamos probando, la íbamos probando en los espacios. ¿sí? Um, alguien en el chat decía, y me interesa tomarlo, eh, creo que Alicia, que la fonética y los grafemas son importantes en la alfabetización. Sí, claro, estamos totalmente de acuerdo, gracias por señalarlo Alicia, pero para nosotros son puntos de llegada y no puntos de partida. Los puntos de partida es que el chico pueda escribir lo mejor que pueda. Y si me pone una por sílaba, pues aprendo a intervenir cómo se interviene con una por sílaba. Pero no creemos que vaya a poner más que una por sílaba porque se lo digamos solamente. Sí, porque puede reflexionar sobre lo escrito. Entonces, los fonemas y los grafemas, para nosotros, son un punto de llegada. No es un punto de partida para que avancen en la alfabetización. ¿Sí? Elizabeth pregunta si acompañar a la alfabetización está para descargar. Sí, ahora Laura pone en el chat y está en la plataforma, de todas maneras. sí. Avanzamos. A ver. Bien, no, cuando comparto pantalla no me deja avanzar. Me deja avanzar. Bueno, sigo eh, con Por lo favor. que sigue y vas sí. pudiendo pasar de, de pestañas, eh, de, de diapositiva. Bueno, un un punto fundamental de nuestro enfoque de enseñanza tiene que ver con, bueno, qué situaciones de lectura y escritura les proponemos eh, a las chicas y, las, y los chicos, ¿no? Y, y nosotros pensamos, este enfoque de enseñanza plantea que hay cuatro situaciones fundamentales que tienen que ver con la escritura por sí mismos, es decir, la escritura que llevan adelante las chicas y los chicos con su eh, lápiz, lapicera, marcador en mano, en, de manera individual, en pequeños grupos, en parejas, y también escrituras delegadas, que llevan adelante a través de otra persona, el educador o la educadora, ¿no? Donde despejamos los problemas que tienen que ver con qué letras poner, cuáles, no y nos concentramos en qué queremos escribir, qué queremos comunicar y cómo hacerlo de la mejor manera posible, cómo componer un texto, cómo armar un texto. Estas es en relación con la escritura. Y en relación con la lectura también planteamos dos situaciones fundamentales. La lectura a través de otro, de otra, eh, la lectura delegada, y la lectura por sí mismos. Enfrentarse a leer un texto de los chicos y las chicas por sí mismos. En relación a la lectura delegada, algo que nos parece importante e interesante para aclarar es que está, eh, además de leer ¿no? lo, que, lo que proponemos que se lea en estos, en estos cuadernos, también invitamos a que la lectura delegada sea de cuentos, eh, poesías, canciones, etcétera, que no están necesariamente en estos cuadernos, pero que sí eh, suman y y agrandan ¿no? estas posibilidades de encontrarse con lo escrito de las, chicas, de las chicas entonces estas cuatro situaciones fundamentales son las que organizan los modos de enseñar a leer y escribir tenemos la escritura por sí mismos, la escritura delegada la lectura por sí mismos y la lectura delegada bien, gracias Tati Mira, lo que quería señalar también es que Tranqui, porque ahora lo estamos explicando, pero en el cuadernillo, palabras para alfabetizar, no solo está explicado con ejemplos concretos del cuadernillo, sino que, por ejemplo, con el cuando el cuadernillo, palabras para alfabetizar, cuenta lo que recién mencionaba Tati, las cuatro situaciones didácticas fundamentales, que trae ejemplos y trae un código QR que te lleva automáticamente al capítulo del material del año pasado, el, el material teórico que te lo explica. Entonces digo, está bueno esto, nos parece, porque, tranqui, que cada cosa que vamos a decir ahora está escrita en el material, pero además, cada parte tiene un código QR que te remite al material teórico del año pasado para entenderlo un poquito mejor. ¿Sí? Bien, decía Tati, interesantísimo, para aprender a leer y escribir para avanzar, el cuadernillo está organizado en lo que llamamos las cuatro situaciones didácticas fundamentales. Y están señaladas por unos iconitos. Miren, esta situación que Tati decía, eh, lectura delegada, hay un simbolito de un educador leyendo. Y cuando tiene que leer por sí mismo, cada pibe, está el iconito del pibe leyendo. En las situaciones de escritura delegada, cuando le dictamos al educador, está el iconito del pibe dictándole. Y en las situaciones de escritura por sí mismo, está el pibe con el lápiz en la mano. Cada propuesta de los cuadernillos está señalada con el icono para orientar qué es lo que hay que hacer. ¿Saben cuál de las cuatro situaciones didácticas es más importante para que avancen en la escritura? Todas. Todas son necesarias. Porque cuando en las por sí mismas, lectura por sí misma y escritura por sí mismo, cuando el que lee es el pibe por sí mismo, pibe, piba por sí mismo, está poniendo toda su energía en ver che, qué letra pongo, cuál pongo, cuántas pongo, en qué orden la pongo, se concentra en esto de juntar las letras. Mientras que, por ejemplo, en las delegadas, cuando el educador lee el cuento, ahí no se fija con cuál letra va. Ahí se concentra en el texto, en entenderlos, en, en verlo, en, en poder este, disfrutarlo. Y cuando le dicta, por ejemplo, una invitación, una carta, o, o inventamos un cuento nuevo, cuando le dicta tampoco se está fijando che, con qué letra va, se está poniendo a que quede mejor, a que quede lindo. Entonces... Re importante, situaciones de escritura por sí mismo, sí. Y de lectura por sí mismo, sí. Re importantes porque ahí el pibe es el que trata de ver con qué letra las pongo, con cuántas las pongo. Pero también necesita de las delegadas en donde pueda construir un texto, en donde pueda leer ese cuento que nunca pude leer solito, en donde lo pueda disfrutar. Para eso están las delegadas. ¿Cuál es más importante? de Ninguna. Las cuatro son importantes, las cuatro son necesarias. Es re importante la situación, es por sí mismo, donde el pibe se concentra en las letras, como en las delegadas, donde el pibe, piba, se concentra en los textos. Tanto en disfrutarlo cuando me los lee el educador, como en construirlo cuando se lo dicto. Antiguamente se pensaba que estar alfabetizado era solamente las por sí mismas, el pobre Cristo tratando de escribir y la seña diciéndole manzana. O el pobre Pío enfrentado a un texto, solo. Para nosotros, para avanzar, para leer y escribir, son necesarias. Las por sí mismo, lectura por sí mismo, escritura por sí mismo, y son recontra importante las delegadas. Que a la par que va haciendo lo otro, se pueda concentrar. En conocer textos, conocer autores, conocer los cuentos más bellos. Y también en poder construirlo. ¿Qué te pensás, profe? Que porque yo no sé juntar las letras, me dijo un pibe grande una vez, no puedo decir todo lo que la amo a ella. Y quería escribir una poesía de amor. Pero claro que sí, dictámela. Estaba avanzando en su alfabetización, pero claro que sí. Entonces, los cuadernillos están organizados por las cuatro situaciones didácticas fundamentales. Y esas situaciones didácticas fundamentales están señaladas cada una con un iconito distinto. ¿Sí? Y que si quieren saber más de esto, en el Palabras para Alfabetizar, en el material de orientaciones, lo explica, pero también tiene un QR que te lleva al material del año pasado donde está mejor explicado. Y si no, se mira los videos del año pasado que también lo dijimos ahí. Vamos. Vamos una por una para poner ejemplos de que se entienda. Escritura por sí mismo. ¿sí? El chico escribiendo como puede, lo mejor que puede. Y, y, y cada una de las situaciones que explicamos tiene ejemplos de los dos cuadernillos. Por ejemplo, en palabras para nombrar, hacemos una lista este, de los nombres de los compañeros, de las comidas y demás. Y por ejemplo, en palabras para festejar, hacemos otra lista de otras situaciones que creo que eran las que íbamos a comprar en las comidas para, para el festejo. ¿Sí? Entonces, va, y el iconito, mirenlo, ahí se ve más grande. Entonces, van a encontrar un montón de situaciones de escritura por sí mismo y van a encontrar un montón de situaciones de escritura delegada, en donde los pibes componen un texto y se lo dictan al educador. Por ejemplo, una invitación en palabras para festejar van a encontrar un montón de situaciones de lectura por sí mismo. Por ejemplo, en palabras para nombrar, van a encontrar situaciones en donde leemos los carteles del barrio. En palabras para festejar, van a encontrar un montón de situaciones en donde van este, leyendo distintas cuestiones de lo que van organizando. Dijimos hasta ahora. Escritura por sí mismo con su ícono, escritura delegada, con su ícono, lectura por sí mismo, con su ícono, y lectura delegada, claro que sí, la lectura delegada, es cuando leemos esos cuentos, esas canciones, esas cosas que todavía no leo solito, pero que yo ya conozco los textos, y me emociono, y establezco gustos, y leemos otro de esa Graciela Montes, que me encantó. Julia Ahí estamos. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Eh, bueno, esas son dos fotos que pensamos en compartir. No sé si se llega a ver bien. Una es de palabras para festejar y otra es de palabras para nombrar, de los dos millas Una es en la escuela primaria Medalla Milagrosa y la otra imagen es en el hogar de niños Niñito Jesús. Eh, voy a arrancar por, la que, por una que tiene más que ver con escritura por sí mismo, que es la que tiene el marcador fosforescente, digamos, que marca. No sé si llegan a leer bien ustedes. Estás Pero poniendo en bueno. modo. Ahí está. Ahí se ve. Sí, a ver si se puede poner un poquitín más grande, no se puede, ¿no? No hay manera. No, hasta ahí. Ahí se, ahí se ve bien. Pero es, es, es la entrevista que se plantea a eh, hacerle a un referente del Centro Barrial. ¿no? Entonces las preguntas son por qué se llama así, quién lo fundó, en qué año y un evento importante del centro y eh, qué actividades se realizan. Esas son las distintas preguntas. En el hogar de Niñito Jesús llamamos a una de las acompañantes y le, y le preguntamos todas esas cosas. Entonces le preguntamos, eh, bueno el nombre del acompañante ya dice Ela y es Leila, ¿no? el como, por qué se llama el centro, por qué se llama así, y es por los niños, eh, quien lo fundó, y Luján es lo más importante que pasó, y uno de los talleres es cocina, y después pregunta si cambió, siempre funciona el mismo lugar, es el que dice no. Entonces nosotros traíamos el ejemplo de esta producción de uno de los niños del, del hogar, pensando en esto que marcaba Diego, de eh, que a escribir se aprende escribiendo y esta es una escritura por sí mismo, ¿no? Lo que charlábamos un poco es, eh, bueno, qué pasa con esta escritura, ¿no? Que después también tiene que haber alguna intervención nuestra en esta escritura, hay algunas que están casi perfectas, ¿no? No sé, no, está muy bien, Cocina tiene una ortografía pero está muy bien, La Luján también está muy bien y otras que se pueden repensar. También en esta escritura se ve como cierta como confianza, porque no es casualidad que lo último esté mejor escrito, entre comillas, que lo del principio, van como tomando, y también, ¿qué intervenciones hice yo para que la última funcione mejor? ¿No? ¿O qué fue lo que fue pensando? Cocina, tiene bien que escribe como sí, y él me dijo, ¿Cocí se escribe como sí? Como no, no, porque había escrito antes, no. Todas esas situaciones de escritura por sí mismo, pero sobre todo, esa escritura es para que nos animemos, a que los niños escriban, ¿no? bueno, que no nos dé miedo que haya errores de ortografía, o que falten letras, o que esté junto, porque eso es parte del proceso de, de escritura, eso es parte del proceso de alfabetización. Si no pasa eso, sería un error o no estaríamos enseñando. Si a alguien le damos el cuadernillo este, no, nos sentamos a hacerlo con, con Juancita, y Juanita responde todo bien, de entrada, y pone todo perfectamente, no era un cuaderno para ella, esperamos que pase esto, esperamos que pase esto para poder después repensar esa escritura. Esperamos que pase esto, que lo hagan no convencionalmente en principio, pero con la firme convicción que lo van a poder hacer. Y esa convicción la notan los niños y las niñas. Entonces por eso también se puede largar, largar y escribir. Si ellos se quedan trabados, que pasa muchísimas veces, y veía que estaba escrito en, en el chat, que decían algo así como, bueno, hay muchos niños de 11, 12 años que no saben leer y escribir, y que la pandemia lo agravó también ponernos en ese lugar, ¿no? un niño de 11, 12 años que todavía no aprendió a leer y escribir, que le está yendo muy mal en la escuela seguramente, ¿qué pasa en el centro? ¿no? ¿De ¿en qué lugar nosotros nos ponemos con respecto a eso? Entonces el espacio de la escritura por sí mismo tiene que ser un espacio muy cuidado, entre comillas, para estos niños grandes, que no se van a animar de entrada a escribir, y si nosotros a la primera ya le estamos diciendo que no está bien, menos se van a animar, entonces dejarlos un poco que escriban así, con poca intervención, o elegir una de las cosas, bueno, vamos a elegir, eh, pensar cómo es el nombre de la educadora, no a la que le preguntamos, a la de la representante del centro, Leila, él, ahí creo que escribió Ela, yo veo cada vez menos, pero bueno, creo que puso Ela, bueno, repensamos ese nombre, no repensamos por los niños, el año, el, eh, el Luján, Cocina, repensamos una sola de las escrituras, porque él tuvo la confianza en nosotros, y en, aparte delante de sus compañeros, ¿no? de, de poder escribirlo. Y ahora voy otra, a la otra fotito, que es en la escuela primaria, porque eso también es otra convicción nuestra, que la educación comunitaria no se da solamente en espacios comunitarios que no son escuelas, la escuela también es un espacio comunitario de construcción del conocimiento según como se piensa la escuela, se ven los delantalcitos y es la escuela primaria Medalla Milagrosa, en la que yo soy directora, todos los nenes nene y una nena son grandes también, como decía Digo, da vergüenza decir grandes, tienen 11 y 10 años, ¿no? Son chiquititos también, pero bueno, con trayectorias escolares, trayectorias con respecto a la lectura y la escritura, eh, muy hechas bolsa, dicho, a la bestia, de su derecho a, a la educación muy golpeado. Entonces, no se encontraron muchas veces con poder pensar sobre su escritura. Entonces, este cuadernillo da esa posibilidad. Y en este caso había que hacer una lista de las cosas que se necesitaba para la fiesta. Eso también que decía Diego, como uno fue a fin de año y estaba a la fiesta, hicimos ese, ¿no? Y el otro que tiene más que ver con conocer un grupo, lo hicimos a principio de año, como que no necesariamente, según cuando lo arranquemos a hacer, podemos hacer cualquiera, ¿no? Lo que decían Diego y Tati de, del no orden y también puedo agarrar alguna parte del cuernillo sin, no es necesariamente hacerlo todo prolijito desde el principio hasta el final. ¿no? Me mezclé un poquito, pero bueno en esa lista, primero hay como una escritura por sí misma, y después la letra de la lista es mía, entonces fue en parte, es un, si bien la escritura de listas es lo, como la mejor eh, situación para la escritura por sí misma, porque le permite, como decían recién, centrarse sobre qué letras tengo que poner para escribir, cuántas y de qué manera. En este caso, la lista la hice yo, a partir de la lista que ellos habían hecho, que se ve ahí, ¿no? Fue como un momento de escritura por sí mismo, y después la repensamos, y finalmente las escribí yo en ese papelito que sirve luego, que están ahí abajito, como eh, escrituras seguras para poder escribir para poder escribir luego otras palabras. Eh, traíamos también una en el que hay dos y están trabajando con las mismas palabras también por la importancia de trabajar con otro, ¿no? con otro que tiene mi misma edad, que también te ha sido un poquito la idea de pequeño grupo, en este caso en parejas. Eh, la riqueza de ese trabajo de a dos no es la misma que, que de a uno, sobre todo en la escritura de palabritas, de, de palabras. ¿no? Mesa, también había, había escrito con la nena había escrito M sin la E ¿no? y el otro había puesto... Uno puso EA y otra puso MA, ¿no? Entonces, ese poder pensar con el otro a partir de la escritura del otro y que de cierta manera me lo completa, ¿no? Entonces, miren lo que escribió Mile y lo que escribió León, entonces poder comparar esas dos escrituras y entre los dos y conmigo poder armar la palabra, ¿no? Bueno, esa era la idea de esos dos ejemplos de, la, de alguna de las cuatro situaciones. Está buenísimo. Y me, me, me quedo mucho con lo que decías la escritura de listas, gran estrategia, ¿no? digo la, la escritura de pequeños textos, gran estrategia, pero escriben un montón como pueden, y después como educadores elegimos una o dos palabras para intervenir, y ahí sí, vamos con un montón de estrategias de intervenir, te doy las letras móviles, fíjate en el ambiente alfabetizador, hacemos la lista esta de mesa, torta, pancho, que queda pegado ahí en el ambiente alfabetizador, por lo cual la próxima vez que te que a escribir, este, por ejemplo, tomate, le vas a decir, fíjate donde escribimos torta, porque ahí hay una parte de, de, de torta que te sirve para tomate, pero digo, no te pusiste a revisar todas las palabras para que todas queden perfectas, tomaste una decisión didáctica, ¿no? Digo, escribieron listas y después vos decidiste trabajar, intervenir eh, sobre alguna de esas palabras, para aprender a intervenir ahí en el cuaderno palabras para alfabetizar, lo explica, pero también hay el código QR que lo lleva al material del año pasado, donde hay un montón de estrategias, como la que nombré. ¿Sí? Gracias Julia por compartirlo. Seguimos. Pero antes de seguir, nada, yo quiero subrayar en el chat. Tenemos gente, no voy a nombrar, porque tenía que nombrar casi todas las provincias del país, pero qué hermoso, digo, ¿no? Córdoba, Santa Cruz... Eh, misiones, nah, maravilloso, realmente es súper emocionante, pero no porque estén acá, porque están preocupados porque los pibes lean y escriban, y eso, eso es maravilloso. ¿sí? Bien, avanzamos entonces. Voy un cachito para atrás. Palabras para nombrar y palabras para festejar organizadas por las cuatro situaciones didácticas, con sus íconos. Propuestas de escritura por sí mismo, propuesta de escritura delegada. Propuestas de lectura por sí mismo, propuesta de lectura delegada. Y si hay escritura por sí mismo, tomamos decisiones, y como nos contaba Julia, decidimos intervenir sobre alguna de esas palabras. Las que den, ustedes sabrán. Habrá pibes que podemos revisar una palabra, Ahora otros que podemos revisar tres. No hace falta que quede perfecto, hace falta que el pibe tenga una situación, describir de lo mejor que pueda y que vos de alguna manera lo ayudes a reflexionar cómo se puede mejorar. Si, si me piden a mí que diga una palabra que defina este enfoque didáctico, yo digo que ponemos a los pibes en modo reflexión. Cuando un pibe le decís, ¿y dónde dice tomate? Y te señala dónde dice tomate. Te haya señalado bien o mal, la primer respuesta nuestra es, ¿y por qué? ¿Y cómo te diste cuenta? Para que te lo expliciste. Porque empieza con esta, porque termina con esta. Los educadores que adherimos a este enfoque, en síntesis, nunca superamos la idea de los porqués. A cualquier intervención de los pibes le respondemos ¿Y por qué? ¿Y cómo te diste cuenta? Porque necesitamos que lo pueda decir Bien, sigamos Agrego algo, Diego de por esto favor. Que Cuando los ponemos a escribir También por lo que Juan Diciendo en el chat no Cuando los ponemos a escribir y, y con esta fuerte convicción De que escriban como puedan Y aparecen estas escrituras muchas veces incompletas No tengamos miedo a que esa reflexión que tanto eh, eh, enfatizaba Diego, de eh, efectivamente es un enfoque de enseñanza donde lo que prima es que reflexionen, que no sea sobre todas las palabras, porque va a terminar siendo agotador, el error de esas palabras completas, ¿no? ese error no se va a fijar, lo que se va a fijar es la reflexión sobre esas otras a las que sí decidimos, bueno, de esta lista de ocho que escribieron, reflexiono sobre dos. Digo, lo que, lo que, por lo que nosotros ah, eh, vamos fuerte, es por esa reflexión sobre esas dos. No se van a quedar eh, con que, no sé, escribieron Mesa con EA, y justo Mesa no la tomé para reflexionar, no se van a la próxima vez que escriban Mesa no va a quedar fijado que Mesa es EA, sino la reflexión que hicimos sobre, eh, no sé, vamos a decir... Eh, Silla, <ríe> me viene ahora, bueno, si habían escrito silla con la I y la A, y nosotros pusimos fuerte énfasis, dicen, ah, no bueno, pero silla es como, eh, sí, que ya la sabes escribir, porque viste cuando escribimos sí y no, las respuestas, entonces agrego esa S para completar esa sílaba, esas reflexiones que vamos teniendo con los pibes y con las pibas, es la que va a ir eh, sumando en cómo van construyendo su alfabetización, no armando este caminito de leer y escribir, cada vez con todas las letras es así eh, voy a nombrar a la Rioja y a entre ríos que no nombramos y si se pusieron ahí en el chat se ve que me parece bien que lo hagan nombrar Salud, <ríe> a Luis, a Luis, a Luis, eh. Luis gracias Santiago, Santiago y, y Lorena de la organización La Poderosa nos pregunta tengo un pibe que escribe pero no lee cómo puedo ayudar Mirá, es largo de decirlo eh, por acá, Lorena, pero importante decir que la lectura y la escritura son procesos diferentes. Algunos pibes arrancan escribiendo y después leer, y otros pibes al revés. Leen mucho más fácil y les cuesta más avanzar en la escritura. Por eso hace años que no hablamos de lectoescritura. ¿Por qué? Porque lectoescritura es como si fuera una misma cosa. Y nosotros creemos que hay procesos para avanzar en la lectura y procesos para avanzar en la escritura, que si bien van de la mano... Las herramientas, las estrategias para apropiárselas son distintas. Lo, lo único que quiero decirte, Lorena, es que se aprende a leer con, leyendo un montón y aprendiendo a intervenir. Ahí te sugerimos ir a ese material del año pasado. ¿sí? Este, el, el acompañar la alfabetización, que ahí hay varias herramientas. Pero, para cerrar esto, Lorena tiene que tener situaciones cotidianas donde leer, desafíos de lectura tenemos que ir por el barrio todo el tiempo leyendo los carteles tenemos que sí. agarrar la canción que ya sabemos porque yo ya sé que ahí dice que los cumpla feliz, que las cumpla feliz el problema es cuando la veo escrita es a dónde dice feliz cuántas veces dice feliz dónde dice que los cumplas entonces Lorena situaciones cotidianas desafíos de lectura una cosa que nos pasa un poco a, eh, con la pregunta de Lorena también, que nos pasa a veces es que pensamos que saber leer es leer eh, autónomamente, como decías antes vos, Diego, de, bueno, este nene no sabe leer porque le doy un texto y no lo lee, ¿no? O esta nena no sabe leer ponerle la situación de dónde dice, no esto que vos decías recién, no solo con canciones, sino por ejemplo con el nombre propio que es justo lo que van a hablar un poquito ahora, pero bueno, ponerle nombres, Ana y, y José, bien distintos. ¿Dónde de estos dos dice Ana? Después, Analía y Ana, ¿no? ¿Dónde dice Analía y dónde dice Ana? ¿Irla complicando? Va. Vamos a decirlo así. Ir complicando un poquitito, pero bueno, centrarse mucho más que en la lectura de textos. A, eh, para mí fue como una, un descubrimiento, ¿no? El dónde dice. Y esto de la confianza, porque bueno, eh, ¿dónde dice Ana y dónde dice José? Esas dos palabras. Pues Ana dice acá, ¿cómo te diste cuenta? Porque por la... Ya sabes leer, ya casi sabes leer. Bueno, desde ahí y después algo un poquitito más complejo. Ella en eso, aparte, de la, eh, la niña a la que hace referencia, hay algo de la confianza en poder pensar en esas letras, y que ya está aprendiendo a leer, porque de hecho lo está haciendo, que la va a poder poner en otro lugar para después poder leer textos más complejos. Buenísimo. Tomo otra pregunta, Alicia. Dice, a mí me pasa con frecuencia que hay muchos niños y adolescentes que son grandes copistas. Sí, los pibes grandes y los adolescentes y los adultos son grandes copistas. Eso que Marcela Curla llamó marcas de enseñanza. Eh, ¿Y sabes por qué? porque no se banca más no saber o fracasar. Entonces, por un lado hay que hacer que, este, que se animen a escribir como pueden, lo mejor que pueden, pero sin ese abrazo que decíamos al principio no va a pasar. Digo, hay que hacerle entender que escribir no es copiar. Que en todo caso, escribamos como pueda, como, puede, como mejor te salga, intervengo sobre la escritura, y si después que lo quiere copiar, porque quiere tener ese cuaderno hermoso, impoluto, que nunca pudo tener, se lo dejamos copiar. Pero nosotros como educadores no nos confundimos. Copiar no es aprender a leer y escribir. Si después se lo hacemos copiar para que se quede tranquilo porque lo necesita, lo hacemos. Pero tenemos que lograr que se anima a escribir como puede. Y sin un abrazo fuerte, un educador que le devuelva un dale que esto está bien, Dale un poquito, a ver, pensemos, eso no va a pasar. ¿Sí? Y eh, Nora habla de los distintos ejemplos de niveles de escritura. Sí, en este cuadernillo no, no estamos haciendo hincapié, pero en el, en el del año pasado están explicados los distintos momentos, los distintos niveles en cuanto a la escritura que atraviesa todo pibe, piba, joven, adolescente o adulto. Son como distintas etapas, llamémosla de alguna manera. ¿Saben qué? Freire decía que no hay nadie, nadie que no sepa nada. Emilia Ferreiro dijo, de acuerdo Freire, con respecto a la escritura tampoco. Eso se llaman momentos, niveles de conceptualización. Porque no hay nadie que no sepa nada, dice Emilia, con respecto a la escritura, haya ido o no haya ido a la escuela. En este cuadernillo no estamos haciendo hincapié, pero están súper explicados en el cuadernillo del año pasado. Avanzo por una cuestión de tiempo, ¿sí? Eh, entonces, las cuatro situaciones didácticas. Otro aspecto importante, el trabajo con el no, en torno al nombre propio. El nombre propio es identidad. Soy yo, pero soy yo también ahora que lo puedo escribir. El trabajo con el nombre propio, el nombre de los compañeros, ocupa un lugar amplio, muy amplio. Con jóvenes y adultos nos animamos a hacer los árboles genealógicos, por ejemplo, que es el nombre propio, pero de, digo de mi familia. Por ejemplo... Eh, esta imagen es de la Fundación Baldoco de Cañadón Seco, provincia de Santa Cruz, son jóvenes grandes, en proceso de alfabetización, les mandamos un abrazo gigante a cada uno de los educadores de Baldoco, que igual que lo que contó Julia, es otro de los lugares en donde probamos los cuadernillos a medida que lo íbamos haciendo. ¿Sí? Este, nada, una hermosa fundación, eh, que está no solamente en Santa Cruz, también en El Chaco, el padre Juan Carlos Molina, gracias Juan Carlos, este, con ellos también hicimos los cuadernillos Y a la par nos fuimos a buscar los nombres de los compañeros Y los escribimos Y los pegamos en el ambiente alfabetizador Acá se ve el juego entre el cuadernillo y la vida cotidiana ¿Sí? Bien Otro aspecto importante Voy avanzando por tiempo Otro aspecto importante Es el trabajo con el ambiente alfabetizador y las palabras seguras. Ya lo mencionó Julia, ya lo mencionó Tati. Se aprende a leer leyendo. Ahora, si en nuestros espacios no hay nada que leer, no hay nada pegado, ¿qué leemos? Entonces necesitamos que los nombres estén pegados. Por ejemplo, en un panel de cumpleaños. Necesitamos, por ejemplo, el menú esté pegado, que la canción esté pegada. ¿Por qué? Porque de ahí te vas a agarrar vos como educador para intervenir, para decirle, fíjate donde dice que una parte de eso te sirve para escribir la que querés escribir. Y además, porque en educación popular también nos paramos desde las certezas y las seguridades construidas por nuestro pueblo. Y las palabras seguras son certezas en forma de textos. Es lo que me sé, es lo que me aprendí. Y me paro sobre las palabras que me sé para construir la que quiero escribir. Por eso una parte de tomate, de tomás, me sirve para escribir tomate. Y es un trabajo de reflexión increíble. ¿Y saben qué? Yo sueño un país con pibes reflexivos. Por eso la manera de alfabetizar no puede correrse de ahí en nuestras organizaciones comunitarias. Otro este ahí Julieta de dice presente. Un beso para ahí. Ya nos vemos la semana que viene. Este, Santa Cruz. Otro aspecto presente son los textos que se saben de memoria. Los textos que se saben de memoria son esos que me sé porque es la canción, la oración, el versito, la copla para la gente grande, me lo sé de memoria. El problema es cuando lo veo escrito y voy leyendo eso que cantamos con el dedo, y lo voy siguiendo con el dedo. O cuando en esa canción tengo que encontrar a dónde dice eso que vengo cantando hace mucho tiempo. El texto que se sabe de memoria, antes lo decía Tati, les quita el problema de ¿qué dirá ahí? ¿qué corno dirá ahí? Perdón, lo voy a decir en criolla. Yo ya sé lo que dice ahí. El problema es dónde está eso que yo ya sé que dice. Entonces, sobre todo para lectura, la compañera de la Poderosa que nos preguntaba antes, los textos que se saben de memoria son claves porque les quita un problema, nos decía Julia hace un rato. Nos quita el problema de qué dirá ahí de esa hoja que no sé lo que dice. Yo ya sé que esa es la canción de del baile de la ensalada porque la cantamos todos los días. El problema es dónde dirá lechuga, tomate, prepárate, que encima bastante parecida a tomate. ¿Sí? Entonces, así como tenemos un trabajo grande con el nombre propio, tenemos un trabajo importante, los dos cuadernillos, con el ambiente alfabetizador y con los textos que se saben de memoria. En el caso de Palabras para festejar, es una de las canciones que van a cantar en la kermés Y en el caso de Palabras para nombrar, es una canción que cantan todos los días cuando llegan al centro comunitario. Me imagino que cualquiera de ustedes tiene una situación parecida. ¿Sí? Lorena dice en el chat, la frase vos podés casi está o falta tan poquito son palabras mágicas y los hace muy feliz, claro que sí. Es un, este devuelvo el, el, el juntos podemos, que es una mirada política. Por último, en el cuadernillo van a encontrar este ícono que es como una persona pensando. Que lo llamamos lo que Tati mencionaba antes, reflexión sobre el lenguaje. Son algunas situaciones en donde nos detenemos a pensar cómo se lee o cómo se escribe. Por ejemplo, en palabras para nombrar, página 15. Para reflexionar juntos, ¿en dónde dirá el nombre del grupo? El grupo uno de los grupos se llama Amigos por el Viento, que es un cuento hermoso de Diana Odoch. Entonces, dentro de este, de este centro comunitario, Infancia, digna y Alegres, hay un grupito que es el que está alfabetizando que se llama Amigos por el Viento. Bueno, entonces, hay una situación un desafío de lectura, ¿dónde dirá el nombre del grupo? Amigos por el viernes, Amigos por el Viento, Amigos por el Canto, a ah, las discusiones que se arman para descubrir a dónde dice Amigos por el Viento. ¿Y saben que Cuando los pibes en grupitos de a dos o de a tres, o a veces entre todos, discutimos dónde dirá y cada uno argumenta Estamos construyendo conocimiento de manera colectiva. Y esa es otra de las premisas de cualquier organización comunitaria. Construir conocimiento de manera colectiva. Luján dice, qué buenos principios y finales iguales en estos desafíos de alfabetizarse. Claro que sí, Luján. Desafíos en donde nos rompamos la cabeza discutiendo y sobre todo argumentemos para mí dice acá porque empieza como tal, para mí dice acá porque termina como esta otra, porque es más larga, porque es más cortito. ¿Tati, Julia? Eh, bueno, no, yo como, como reflexión así final... De, bueno, de haberlos usado bastante, a los cuernillos tengo bueno, la suerte de, de, de, poderlos, de haberlos hecho y de probarlos. Y esto que decía, que ya lo repetimos, pero lo voy a decir de nuevo, esta idea que fueron pensados para ese niño, esa niña que viene fracasando, ¿no? que viene fracasando en el sistema educativo formal, que viene fracasando en la mirada adulta con respecto a la construcción de él de la lectura y de la escritura como en el centro darle el espacio para que eso se revierta no y estos cuadernillos vienen a marcar eso desde nuestra mirada de educadores populares de educadora popular como eh, de, yo le, le, lo charlábamos un poco con, con los compañeros con Diego con Tatiana y con las chicas de bueno de decir si, qué había antes no de esto Uh, hay muchísimas experiencias, ¿no? Esto que decía Digo, no es, uy, mirá, pero bueno, este material facilita mucho la tarea para nosotros, entonces ya está armado, ya está armado sobre una, sobre una posición política pedagógica con la que acordamos, entonces bueno, tomarlo y usarlo, la verdad que facilita un montón la tarea, es ideal para esos niños eh, entre 10 y 12 años más o menos, ¿no? Y bueno, como decía Digo, se puede usar también con otras edades, lo mismo que decía Tati también, no es que, bueno, no lo usen con otros. Pero por ejemplo, para nenes chiquitos yo traté y fue un alabato no, no, no tiene mucho sentido. Es, tiene sentido para nenes más grandes que ya viven en el universo letrado y vienen pensando en eso hace rato, pero no han encontrado el espacio para reflexionar. Entonces, eh, la verdad que, bueno, eso para mí es ideal en ese sentido. Eh, Gracias, Julia. Bueno. Y también, también interesante pensar... Eh, también es interesante pensar que para que los cuadernillos sirvan de verdad a los pibes y pibas y avancen, hay que entender un poquitito la lógica y la teoría. Porque también nos ha pasado, de, por ejemplo, los educadores que dicen, ah, trabajo el nombre propio, hagamos una competencia para ver quién escribe más rápido el nombre de los compañeros. Bueno, destruiste la propuesta en dos minutos. No, yo se los di para que lo traigan el fin de semana hecho hasta la página 4. Bueno, detonaste la propuesta en un fin de semana. Digo, hay que tratar de apropiarse un poquito de los fundamentos didácticos de los fundamentos pedagógicos y didácticos. Por eso insistimos tanto en que presentamos palabras para nombrar, palabras para festejar, pero también escribimos estas orientaciones didácticas. Y las orientaciones didácticas, cada capitulito tiene un código QR que te linkea al material del año pasado, que también se pueden descargar ahí de la plataforma, ¿no? Pero digo, me parece que si vamos a escribir el nombre de los compañeros y le vamos a decir, más de celo", y capaz no le estamos sacando el jugo. Como que, volvemos a lo de antes, los cuadernillos no son mágicos ni recetas en sí mismos. Acá hay un laburo de un educador que tiene que abrazar, porque sin abrazo no hay alfabetización posible. Pero también tiene que tratar de aprender estrategias de alfabetización, porque solo con el abrazo tampoco lo sacamos adelante en esto de la lectura y la escritura. ¿Sí? Por eso es que hacemos este doble juego permanente entre los cuadernillos, palabras para nombrar, palabras para festejar, el cuadernillo de orientaciones palabras para alfabetizar, pero lo linkeamos todo el tiempo con el del año pasado, que es más teórico. ¿Sí? Y la plataforma también tiene los videitos del año pasado, insisto con esto. Bien, vamos no, a cerrar, que nos quedan cinco minutos. Sí, perdón. Una cosita más con respecto a lo que decía Diego recién, esto de que así como los niños, eh, o las niñas, no tienen que tener miedo a leer y escribir, nosotros los educadores también vamos a aprender haciendo, ¿no? Entonces que está bueno hacerlo. Hacerlo como salga, esto que dice Diego. Bueno, estoy acostumbrado o siempre no, no sé mucho cómo se hace. Entonces, bueno, es mamá, bueno. Está bien, vamos a tratar de corrernos de eso y ver qué se puede hacer con esto, a probarlo, probar uno y otro y van a ver que funciona y, y también es mucho más gratificante para para nosotras y nosotros. Bueno, eso ahí. Hermoso. <risa> bien, vamos a meterle con, a modo de síntesis un repasito muy rapidito de lo que dijimos hasta acá presentamos los dos cuadernos palabras para armar y palabras para festejar que tienen actividades propuestas para los pibes pibas adolescentes pueden usarlo también adultos pero también presentamos palabras para alfabetizar que son las orientaciones sí que todos estos cuadernillos tienen anclaje en el cuadernillo teórico del año pasado porque no nos da lo mismo cualquier manera de alfabetizar. Buscamos una coherencia entre lo ideológico, lo pedagógico y también la manera de enseñar, es decir, lo didáctico. ¿Sí? Por eso insistimos en abrazar un poquito la teoría también. Y que todos podemos hacerlo y que todos podemos aprenderlo y que son materiales que fueron escritos específicamente para educadores comunitarios. Bien, ¿qué más dijimos hasta acá? que ambos cuadernos proponen situaciones que transcurren en la vida cotidiana, un centro comunitario ficticio, se lee y se escribe en el marco de actividades propias y cotidianas de cualquier centro, que una linda manera de abordarlos es realizar las propuestas de los cuadernos y luego replicarlas en el espacio, como las imágenes que nos compartió Julia o las que vimos de la Patagonia. Dijimos que los cuadernos están organizados por las cuatro situaciones didácticas, cada uno con su iconito, es decir, que van a ver, porque todas son necesarias. Es re importante la escritura por sí mismo, pero también la delegada, donde construyen un texto. Es re importante la lectura por sí mismo, pero también esa lectura delegada donde disfrutamos de esos textos que nunca pudimos leer. Dijimos que ambos cuadernos hacen mucho hincapié con el nombre propio, el nombre de los compañeros, el nombre del centro. Que, que hace mucho hincapié en el ambiente alfabetizador y las palabras seguras, y en los textos que se saben de memoria, como canciones, versos, juegos. Y que todos tienen propuestas concretas donde parar la pelota y ponernos a pensar ¡Che! ¿Cómo dice? o ¿Cómo lo escribimos? Y se produzcan hermosas discusiones colectivas. Recordamos por último nuestra hoja de ruta. Hoy nos metimos con palabras para alfabetizar el más teórico. El jueves que viene nos vamos a meter a sacarle jugo a palabras para nombrar, a verlo en detalle. Y el viernes 31 le vamos a sacar jugo a palabras para festejar. Verlo, ver, bien, ver propuesta por propuesta, explicarla, discutirla y demás. Si los tienen chusmeados los materiales para el jueves que viene, sería hermoso porque va a ser mucho más rica las discusiones por el chat. Dejo de compartir, para preguntarles cómo vamos hasta acá, chicas. ¿Vamos bien? Sí, súper. Recontra bien. 100 personas, 100 cursantes, este, durante toda esta jornada, así que creo que eso da cuenta del de, de interés y la importancia de, de este material, todos y todas agradeciendo en el chat. Eh, queda abierto el foro de consultas y dudas para la semana Para quienes también vean esta jornada luego este, Los materiales disponibles en el aula virtual Y lo más hermoso es que educadoras y educadores de todo el país Estuve como anotando desde las provincias que se presentaban Y, y son todas creo, <ríe> o casi todas Laura, ahí en el chat están pidiendo el link de palabras para alfabetizar, lo ponemos ahí en la plataforma, ¿sí? Está en la plataforma. Sí, en el aula darlo... virtual, se inscriben al tramo y allí van a encontrar todo. Ahora paso el link de inscripción. ¿Va a haber más tramos a lo largo del año o después lo contamos en la última jornada? Buenísimo. Bien, para empezar a despedirnos de nuestra parte, gracias a la, al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Experiencias Comunitarias, por brindar este espacio, por convocarnos. Gracias a ustedes, no por haber estado hoy, sino por el laburazo que hacen día a día, y por los sueños de que leer y escribir sea como el pan, de todos y para todos. Y si me permiten, yo quería dedicar el encuentro de hoy a dos personas. ¿Puedo? ¿Me dejan? Hace menos de un mes se nos fue un gran alfabetizador, el Nano Balbo. El Nano Balbo era un alfabetizador de lujo que, que se fue a alfabetizar a otros cielos. Así que si nos permiten... Dedicarle a la vida, a la coherencia del nano, este encuentro me parece realmente hermoso. Y también dedicarle este encuentro hoy en particular a Sandra. Sandra es la, la mujer de Fuentealba, y ayer se hizo justicia completa. Ayer se, pudo, se puso, este, terminó el juicio en donde fueron presos los que tenían que ir. Así que nada, dedicarle a Sandra por su lucha, y a cada compañero que, que hizo posible que Carlos Fuentealba... Nunca se vaya porque siempre va a estar soñando con nosotros que los pibes lean y escriban cada vez mejor. De mi parte, gracias a todos. Chumé los materiales antes del jueves que viene. Descárguenselos, chumélos, ojéelos. Y el jueves que viene entonces nos metemos duro con palabras para nombrar. Julia, Tati. Nada, son simplemente agradecerles también por el trabajo cotidiano, por haber estado en este, en este encuentro, y esperamos que, que los materiales vengan a, a, a sumar a la tarea que hacen día a día, y, y también, eh, también nos emociona mucho saber que estos materiales van a llegar a sus manos y a las manos de los tíos y las tíos. Eh, Lo hicimos con esa convicción de que, de que creemos que la palabra es para todos y para todas. Yo ya había saludado antes, pero bueno, de nuevo, les agradezco un montón a todos y a todas. Nos vemos el próximo jueves con palabras para nombrar. Abrazo gigante, gracias. Nos vemos.